la mudanza del ciclo planetario he recogido en la codificación de Ankarbeck Kardec muchas veces pero no es solamente Kardec quien habla de este tema Do tema do fim do mundo, a doutrina espírita apresentou uma interpretação muito sui generis, perfeitamente equilibrada: só o fim do mundo, o fim do ciclo ou o fim dos tempos. Bem, eu gostaria de apresentar. Esto no es un tema menor. Pitágoras, hablaba, Pitágoras filósofo, de, filósofo greco-latino del siglo VI antes de Cristo, de que a evolución material dos mundos e a evolución espiritual de las almas son paralelas, concordantes. Y explicanse mutuamente. ¿Qué, qué, ¿Qué significado tiene esta frase? El significado es muy importante. Ya, seis sig sig siglos antes de Cristo, a sabiduría de los grandes iniciados presentó que la evolución del mundo tiene unas fases, unas etapas unos espacios posteriormente Jesús de Nazaret falou muchas más veces do templos, tempos do, do mundo que las benaventuranzas, etc. Kardec explicó en obras póstumas y en el Génesis, o Génesis, habló también de que hay dos gerações que no tiempo, do fin dos fin de los tiempos, serán confrontadas, serán enfrentadas, a geração que parte y a la que llega, que explicou muito bem muito bem, perfeitamente bem, o que supõe a transição planetária por quê? porque é uma reforma moral não é uma reforma uma catástrofe humana, é uma reforma moral mas isso eh, não pressupõe que não Uh, vai acontecer hum, situações difíceis, aflições graves, perturbações derivadas desse câmbio essa transação entre espíritos maus que partem e espíritos bons que querem que ficam ok? <coughs> Eh, el Espiritismo estamos hablando de él aclara y nos adverte pragmáticamente que estamos en el final del siglo Kardec en obras póstumas dice, «Os que practican el mal a lei el sentimiento del bien del de mundo nuevo se excluidos expiarán su crecimiento en mundos inferiores tal como otros planetas otros planetas en otro tiempo ocurrió mismamente otros planetas en evolución tuvieron que pasar por la misma fase, el mismo estado. algún de ellos de aquellos de otros planetas que fueron expulsados eh, llegaron aquí a Tierra, a raza arámica Kardec lo explica perfectamente en sus obras. Ellos, espíritus separados de su, de su mundo ah, o el mundo al que pertenecieron, eh, llegaron aquí para procurar el avance de la civilización, el progreso y desenvolver todas las ciencias, artes, letras que procuraron unidos a los habitantes autóctonos del planeta Terra, procuraron progresar ¿Qué es un ciclo planetario? Un proceso a través del cual la Terra sofre una transformación global principalmente moral y en consecuencia sobre de categoría ¿Qué categoría? Categoría del mundo de expiación y prueba a modo de regeneración. Regen perdón, perdón, regeneración. O espiritismo como consolador prometido o tercera relación tiene una misión fundamental, tiene la responsabilidad de hablar dicho. ¿Por qué? no es eh, una condición de cualquier cosa de pequeña cosa no, no, es un tema muy importante todos espíritas o no espíritas tenemos que procurar prepararnos porque esta vida en esta, en esta existencia tenemos una oportunidad extraordinaria, maravillosa de poder aprovechar el tiempo que Dios nos facilitó, que Dios nos dio, para progresar. Estamos, ahora mismo, en tiempo de transición planetaria. Ninguém sabe cuándo comenzarán los problemas graves que llevarán a un mundo de regeneración. Mas, si estamos lá, no es a muy largo tiempo como dice ahí vivís o tiempo de cumplimiento de las cosas anunciadas para la transformación de la humanidad Evangelio segundo Espiritismo trabajador de última hora ítem número 5 consecuencias de la mudanza ¿o qué puede suceder en la tierra? primera cosa Transmigración espiritual, la limpieza de los planos inferiores, do astral y e una depuración de los espíritus encarnados, pelo, sufrimiento, pelo, aflicción, pelo, resgate de deudas de vidas, an de vidas anteriores, etc. etc. La limpieza de los planos inferiores a tiempo que fue comenzada a legulação dos espíritos encarnados hoje nós estamos aqui e temos a responsabilidade de compreender entender que podemos falar de ele, de, isto, de isso a todo mundo na terra poderão produzir acontecimentos inesperados que adiantem que adiantem os tempos solteados porque Há muita, muitas pessoas que pensam que eh, o fim do mundo está próximo. Não é o fim do mundo. É um fim de ciclo. É um fim de etapa. É um fim, um exame uma prova de moralidade, de perfeição. E temos todos a responsabilidade de procurar intentar una reforma moral, interior, íntima, que procure dar ejemplo a todo el mundo y además ayude a todo aquel que precise de ese conocimiento que la doctrina espírita ofrece de forma extraordinaria. Bien, ¿qué presupone la mudanza del ciclo planetario? tres cosas una nueva era para la humanidad ¿por qué? porque la nueva etapa o nuevo estágio que va a comenzar presupone el término se acabó finalizó se fechó la maldad en la tierra Mas no significa Perfección. a imperfección, a imperfección de hombres y mujeres que serán en la tierra en un mundo de regeneración todavía permanecerá. A imperfección es paulatina, a perfección perdón, es paulatina. Debemos conseguir llegar hasta ella. Um esforço. Mas a maldade será varrida da Terra por a transmissão do almas maus ao outro planeta e por a desencarnação daqueles espíritos encarnados que eh, albergam o mal e serão transferidos oportunamente. Também reencarnarão, estão já reencarnando, muitos espíritos de elevada condição procedentes de outros mundos para ajudar neste em momento de transição da mudança também estão reencarnando muitos espíritos que foram ao longo da história da humanidade grandes renovadores morais grandes pessoas da história agora ven reencarnando, reencarnando de nuevo por amor para procurar un avance en este cambio en esta transición planetaria eh, una nueva hora una nueva era se aproxima y una nueva era nos compromete a todos el no es solamente la, eh, la filosofía la ciencia, no, no o espiritismo pues, es compromiso o espiritismo pues, es eh, reforma moral es ser consecuente, consciente con la responsabilidad de que cada uno vemos por eso cuando a Jesús a Jesús le preguntaron ¿cómo reconoceremos a sus discípulos. Él dice reconoceréis a mis discípulos porque se aman unos a otros. No dice porque son muy inteligentes, tienen muchos conocimientos, no, no. Dice porque se aman unos a otros. Esta frase, esta situación es la que debe a los espíritus movilizar nuestras energías internas nuestra fuerza y nuestro convencimiento de que el escritismo es la tercera revelación porque explicó lo que Miner explicó antes la doctrina de Jesús pura, auténtica fiel la doctrina de Jesús tal y como los primeros siglos del cristianismo hasta el siglo III, siglo IV era comprendida Divulgada, enseñada, vivida y llevada a cabo. Fraternidad, esa es la doctrina de Jesús Todos iguales ante Dios y todos animados. Así pues, a mudanza los ciclo planetario presupone una nueva era, presupone la fraternidad de los hombres y presupone también. O mayor progreso moral de todos aquellos que permanezcamos, o consideramos o seamos merecedores de pasar a formar parte de ese nuevo mundo, de ese mundo de regeneración que se es está aproximando. Ahora, yo termino para dar paso a mi compañero José Manuel y él terminará con la exposición de la palestra. Muchas gracias por su paciencia y atención. Muy espacio eh, para que me vayan entendiendo y me comprometo a estudiarlo y a ver si en otras ocasiones próximos años pues ya podemos ir diciendo alguna palabra en, en portugués ¿no? para que nos podamos entender mejor quiero mandarles un abrazo un saludo que seguramente ahora nos estarán viendo desde, desde España desde nuestro centro de Villena todos los compañeros que les hubiera gustado estar aquí con todos ustedes y bueno, vamos a dar paso a la conferencia a continuarla y vamos a hablar de la segunda parte a ver, exactamente eh, vamos, a ver, eh, vamos a seguir hablando de la transición planetaria pero ahora sí que les pido que hagamos un pequeño esfuerzo de imaginación, un pequeño esfuerzo intelectual porque no vamos a hablar de nada ...de lo que no esté ya en sí, en la, en la codificación... ...pero nos vamos a, a centrar en un detalle muy importante... ...nuestro compañero ha hablado del amor de unos, unos a, a otros... ...nos pues ha hablado de la tercera revelación... ...pero ahora vamos a hablar de algo fundamental también... ...que es el de la pluralidad y de mundo habitados... ...dentro de los cinco conceptos... Del, ...de los principios, de los postulados, de la codificación... Eh, ...primero la asistencia de Dios, la de la reencarnación, comunicación... Una, la, una de las más importantes es la prioridad de mundos y habitados y la prioridad de mundos habitados tiene mucha importancia porque como todos sabemos, como todos hemos estudiado el es el, el consolador prometido el consolador prometido ¿Qué clase de, ¿de qué clase de consuelo estamos hablando? ¿estamos hablando sólo del consuelo ante el sufrimiento? ¿estamos hablando del consuelo ante las aflicciones. ¿o estamos hablando del, del consuelo de ese nuevo mañana? y de que Dios, nuestro Padre, nunca va a permitir que ni se destruya esta casa, este mundo, ni que sea posible que las circunstancias que puedan ocurrir, eh, el mundo se quede absolutamente desamparado, sino que hay una serie de, de elementos que vamos a ir viendo, que están en la codificación, que nos van a ayudar a comprender que el consuelo llega a todas las facetas humanas posibles. Sabemos, como ha comentado mi compañero Antonio, que existen distintos niveles de mundos, mundos primitivos, mundos de Estias Sao y Proba y mundos de Regeneras Sao. ¿Cuál es la característica de los mundos de rellenar Sao? Pues una de las características más importantes es que los mundos de rellenar Sao existirán las condiciones para contacto físico entre las civilizaciones, lo que abre un enorme campo de posibilidades. El mal ha desaparecido, somos imperfectos, como ha comentado mi compañero. Todavía, sin embargo, ya tenemos unas se nos abre un campo de posibilidades que hasta ahora no había existido. Tenemos unas limitaciones y son las limitaciones de que debido a nuestras nuestros defectos morales, de nuestras imperfecciones, nos agredimos, nos agredimos, nos perjudicamos unos a otros y si nosotros tuviéramos contacto con otras civilizaciones lógicamente podríamos hacer un daño considerable pero vamos más allá, más que esto vamos a ver lo que nos dice lo que nos dice el Génesis y el Génesis nos dice que las obras de Deus sean criadas para o pensamiento e a inteligencia los mundos sean moradas de seres que las contemplan y les descubren son o veo o poder e sabiduría de aquel que as formó, sal, sal teos, que ya nos no ofrecen, duda, más que sean solidarias a las almas que ascovan, es lo, que, lo importante saber. ¿Qué tipo de solidaridad está hablando? Está hablando de una solidaridad entre las almas, que estamos temporalmente en este mundo, pero hay otras civilizaciones allá afuera. El que no haya existido todavía una, un conocimiento de esas otras civilizaciones es porque no reunimos las condiciones morales para poder eh, contactar con ellos. Hasta el momento, al menos de una manera directa. Y continúa el parágrafo 56. Una misma familia humana fue criada en la universidad, universalidad de estos mundos que os unen lazos de una fraternidad que ainda no os sabéis apreciar. Os seres que os habitan tracen marcado en la fronte un mismo destino. En encontrarse temporalmente según o sea, sea sus funciones de vida En buscarse de nuevo según, la suerte, según las nuevas simpatías Entonces esto es muy importante Porque formamos todos una misma familia humana Los que vivimos aquí como los que viven en otros, en otros mundos Esa parafernalia, esas fantasías que nos dicen de, de que vienen aquí a perjudicarnos, a, a, a conquistarnos, no eso es algo que por ley espiritual está completamente es completamente imposible y si además si analizamos un poco eh, la codificación nos dice que todos los buenos están habitados, absolutamente todos de una forma o de otra sean más con cuerpos, cuerpos más espirituales o menos espirituales pero todos, entonces ¿cómo es posible que con la tecnología que tenemos actualmente parece que no hay nada, no hemos descubierto absolutamente nada por ley, por ley espiritual porque todavía estamos en la fase de mundo desfiasado y de prueba como digo es un motivo de ilusión un motivo de consuelo pensar que una vez hayamos sufrido y pasado todo el proceso que debemos vivir cada uno de nosotros actualmente y nos lo debemos de ganar una vez pasemos a, esa nueva, a ese nuevo mundo de regeneración se abrirán las puertas y ese contacto será real, no estoy hablando de ciencia ficción ¿cuáles son sus funciones? ¿cuáles son las funciones que cumplen los, los extraterrestres? Los extraterrestres hablamos eh, tanto con cuerpo físico como sin cuerpo físico espiritualmente son idénticos a nosotros. es lógico es, es, es, es, es obvio, es evidente espiritualmente no pueden ser diferentes a nosotros la materia, las condiciones materiales es lógico que difieren de unos mundos a otros también dependiendo de los niveles de evolución, porque también hay que recordar que existe una ley de jerarquía espiritual, entonces los semejantes en los cuales hay un cierto, una cierta semejanza podremos tener un contacto los mundos mucho más evolucionados como es lógico pues el contacto ya, ya no es tan directo ellos ellos eh, colabora también con el mundo espiritual porque ellos, nosotros hemos estudiado muchas veces la mediunidad y ellos, en el aspecto mediúnico en el mundo de la integración lo tienen mucho más adelantado muchísimo más adelantado, entonces ellos tienen la capacidad la facilidad de dejar el cuerpo en un lugar y espiritualmente transportarse a otro lugar y por esa ley de solidaridad por esa ley de fraternidad humana ellos acuden aquí como un espíritu más trabajan con ellos y hay clientes que los ven que nos ven, lo que pasa es que es algo que como todavía dentro del campo del espiritismo no está muy reconocido, pues es algo que, que bueno, hay quien lo ve, hay quien lo rechaza. Nosotros, una de las personas que fue una de las mentoras de, de nuestro grupo, ella los veía, pero sin embargo dudaba, tenía dudas, tenía dudas, hasta que vivió una serie de experiencias y entonces se le confirmó Ahí al mismo tiempo tuvimos confirmación por de, medio de otros grupos, ¿no? de, de otros países. Y también, lógicamente, ayuda en el desenvolvimiento de la capacidad mediúnica, porque ellos tienen una. una, una, una aunque se pueda manifestar espiritualmente, tienen una capacidad eh, energética diferente al que el espíritu que no posee una materia, una materia física actualmente. Entonces tienen facilidad para determinados trabajos eso es algo que eh, nos consta y luego también manifestarse ¿eh? manifestarse a través de los, de los medios ¿ustedes consideran que en la codificación hay alguna manifestación eh, que haya recogido a la sobre eh, extraterrestres que están en otros mundos y vienen a pagar aquí médicamente, vamos a verlo en no los comentarios a la pregunta 188 del libro de los espíritus encontramos un esclarecimiento a respecto de la longevidad de otros planetas Evocado un espíritu que desencarnara había algunos años y que se encontraba ahora encarnado en otro mundo dice se ven no, allá más de seis de los vosos meses que el actor es decir que cuando inteligencia tengo 30 años de edad que vive en la tierra ¿Qué significa? Que allí los, las condiciones de medición son distintas a las nuestras, porque el tiempo es un concepto relativo. Pero decía que era, era, se trataba de un espíritu que había, había estado encarnado aquí, que el grupo mediúnico con Alan Kardec lo habían conocido, habían conocido a esa persona, y sin embargo, pues. Al cabo de un tiempo pasó y entonces comunicó que ya no estaba en este ámbito, en esta esfera, sino que estaba en otro. Y eso está recogido en el libro de los espíritus. Ya hablan, estamos hablando del libro de los espíritus, hemos pasado por el génesis, ahora vamos a ir al libro de los medios. Y en el libro de los medios también, al margen de la curiosidad y la fantasía, que el ser humano tenemos facilidad y tendencia a la fantasía... Los espíritus ten placer hacer de describir más nos aquellos mundos en que ellos habitan. Masíso e Tao son un medio de ampliar las dos ideas sobre el futuro en la incerteza. Volvemos al consolador, al, al consuelo. ¿Por qué? Porque ellos nos describen de dónde viene, cuáles son las posibilidades. Y, y eso es algo que nos debe de seguir pero tampoco es, una tampoco es un tema, tampoco es una cuestión de la que nos llevamos de complacer, de recrear, sino que es algo que es bueno tenerlo claro es decir, saber que eso está ahí y que es un objetivo al que algún día llegaremos ya no solo hablamos de objetivos espirituales de desencarnar y pasar a los planos superiores, sino que estamos hablando ya no solo de, un mundo superi de planos superiores, sino que físicamente tener la capacidad ganarnos el, el derecho de formar parte de humanidades más adelantadas de las que tenemos actualmente, como ya ocurre Otras funciones de los extraterrestres, como muy bien ha comentado mi compañero Antonio, colaborar en la transición transisado planetaria, colaborar con la transición planetaria. Ellos realizan trabajos de redentores y de reencarnación. Y entonces encontramos en la obra Sao de Stimulus, en la obra de Manuel Filomeno de Miranda por en la, en la psicografía, por Divaldo Pereira Franco la segunda en la segunda obra. Después de transición planetaria, alborada de una nueva era, espíritus evoluidos, vindos de otras dimensiones, como ha comentado mi compañero, estén a las sombras de la tierra en respuesta a un pedido de Jesús, a fin de contribuir para el beneficio de sus hermanos de la retaguardia, retaguardia somos nosotros, somos nos. no grande el decisivo momento en que podemos ascender a otras áreas para disfrutar as bendiciones de la armonía cósmica. Ellos ya pasaron por esa situación Entonces ellos eh, A petición del Maestro Jesús Que el Maestro Jesús moviliza Por esa armonía, por esa fraternidad Que existe universal en la cual no existen fronteras Ni de países, ni de, ni de mundos Espíritus Renuncian temporalmente A su felicidad, a su situación De estatus, de, de, de armonía Y de crecimiento espiritual Y de aprendizaje para sumergirse En este ambiente difícil, que estamos viviendo hoy día conflictivo para ayudarnos ayudarnos, cogernos de la mano y empujarnos hacia el progreso empujarnos hacia la liberación y, y, y el progreso volvemos al génesis volvemos al génesis y las señales de los tiempos o universo es al mismo tiempo un mecanismo inconmensurable accionado por un número incontable de inteligencias es un inmenso gobierno cuya voluntad de única mantiene aparte unidades. Volvemos otra vez a la misma idea. La unidad, un número de inteligencias que son las que coordinan, las que, las que trabajan... ...las que trabajan en, en, en concordancia para que exista un progreso, una armonía dentro del universo. Todo se entrelaza y armoniza. Ellos ya pasaron por situaciones parecidas. Ellos también fueron, pasaron en un primer momento por un mundo primitivo, un mundo de expiación y prueba y en función de su libre albedrío función de su libre albedrío esa transisado de mundo de expiación y prueba a un mundo de regeneración fue más o menos duro más o menos difícil nosotros, la historia nuestra de esa transición a un mundo mejor está todavía por escribir, nos hablan de situaciones difíciles pero los espíritas debemos estar preparados para que ...independientemente de las situaciones difíciles que podamos vivir... ...sepamos que tenemos asistencia espiritual... ...pero también tenemos una asistencia material, física... ...proveniente de otros mundos... ...aunque esto hoy por hoy... Eh, ...parezca ciencia ficción... ...pero no lo es, en absoluto, en absoluto... ...de la misma forma, algún día será no saber de, de lo hacer... ...¿qué significa esto? ...que algún día, cuando este mundo sea un mundo de regeneración cuando ya se haya sentado, cuando ya lleva una planificación, cuando ya entra en contacto con otras civilizaciones... Entonces, el campo de trabajo se amplifica, porque habrá otros mundos que estarán viviendo la situación, que estarán aquí. Entonces, nosotros, por esa fraternidad universal, ¿qué es lo que haremos? Colaborar, ayudar, y nosotros nos habremos ganado el derecho de pertenecer a un mundo de generación, quizás desde hace muchos siglos, pero veremos que hay gente que está sufriendo, veremos que hay gente que tiene dificultades, y diremos, yo me voy a ayudarles, sea con materia, o sea, espiritualmente, para reencarnar con ellos, y esa es la verdadera fraternidad el verdadero amor, y eso es algo de lo que no se habla mucho, pero bueno tampoco con esto quiero eh, que la cabeza les dé muchas vueltas, simplemente es tener presente como espíritas para que si algún día ocurren acontecimientos tengamos los espíritas la naturalidad de decir, no, era una posibilidad yo sabía que esto podía ocurrir y yo sé perfectamente cómo debo actuar porque tengo el consuelo del futuro y con el consuelo de lo que va a venir y de lo que va a ocurrir. Y es una idea que me fascina, una idea maravillosa. la tecnología ven superando todas as la rey, las barreras, redes sociales. ¿Cuál sería el impacto social de un contacto con nuestros hermanos extraterrestres, con una tecnología más perfecta, estableciendo vínculos permanentes con esas otras humanidades? Paremos un poco a pensar en eso. Sería una ma maravilloso. Si ya hoy por hoy. Estamos aquí hoy en Portugal y por, y por el Skype, por la tecnología, podemos estar hablando con familiares en Australia, viéndonos perfectamente. Ahora mismo nos están viendo desde muchos lugares. Imaginemos el avance de la tecnología, imaginemos el contacto con otras civilizaciones. Eso sería verdaderamente algo maravilloso, sería un impulso extraordinario que nos permitiría seguir avanzando. Y no es utopía, estamos hablando de lo que la codificación nos revela, de lo que la codificación nos, nos, nos explica. Y por último, ya para terminar las conclusiones, insistir en lo que estamos hablando, es un gran mensaje de, de esperanza. Ellos cumplen una planificación perfectamente concebida a muchos siglos. no es algo improvisado, no es algo extraño, es algo en el cual el regidor de este mundo, que es el Maestro Jesús, él es el que utiliza todas las herramientas disponibles que nosotros estamos todavía muy lejos de poder llegar a comprender para que este mundo avance, para que este mundo progrese y para que este mundo pueda avanzar. Y también otra cosa muy importante, él es la prueba viva de que las leyes de Dios se cumplen en todos los mundos, siendo estas iguales para todos. Ya lo dijo el maestro que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué significa eso? Significa que la verdad implica un conocimiento, implica el estar abierto, abrir nuestras mentes a otras posibilidades, abandonando los prejuicios y comprendiendo que, si nosotros somos analíticos y razonables, podemos entender muchas cosas y podemos percibir esa realidad que a todos nos envuelve. Ya por mi parte, nada más, perdón otra vez por el idioma, no sé si más o menos me habrán entendido, pero un abrazo muy fraternal en nombre de todos mis compañeros y muy Ahora questões queiram colocar, perguntas queiram colocar, em relação a esta visita ao futuro. Portanto, os nossos irmãos estão abertos a qualquer questão queiram colocar. Isso é uma viagem ao futuro, não é? Esta viagem ao futuro já é baseada em leituras há 160 anos atrás, porque a Génesis tem 150 anos, não é? Estão abertas, está aberta a possibilidade de questões queiram-me colocar. Agora aguardamos. <risa> ¿No es posible que no? ¿Vas a <risa> escuchar un plato? Sí. todas ¿conesas a todos los que todos Nós somos inspirados pelos espíritos, M muitos deles que nos são superiores, não é? espíritos protetores. Agora a questão é, e nós podemos também ser inspiração para outros? É a pergunta da Raquel. Bom, permitam-me que eu traduza também para castelhano, até porque também se está a transmitir para a Espanha esta. Ah, e dá também tempo a eles pensarem na resposta. Okay? A, pergunta, a pergunta da Raquel. Pasada, castellano, será, si es cierto que tendremos espíritus superiores que nos intuyen, ¿puede que nosotros también en, en estas fechas podamos intuir a otros en mundos inferiores? Esta es la pregunta. Mi opinión es que no. Nosotros no tenemos un nivel todavía para poder ayudar a mundos inferiores. Podemos ayudar en este plano en el que nos encontramos a los espíritus suficientes a través de la mediunidad. Ahí tenemos un campo todavía muy grande de trabajo. Pero ¿qué ocurre? Que eh, espiritualmente no tenemos un equilibrio todavía, una, una preparación moral y espiritual suficiente para desarrollar ese tipo de tareas, seguramente haya gente, haya espíritus de elevación que sí que lo puedan desarrollar, lo puedan hacer, pero la inmensa mayoría, la inmensa mayoría no tenemos todavía ese nivel espiritual, que lo conseguiremos algún día y lo iremos avanzando. Espero que no lo nosotros somos inspirados por los más elevados, mas não temos ainda elevação e equilíbrio para podermos fazer isso em relação a mundos mais inferiores. Não é? Ainda não estamos. Um dia lá a lá chegar, quando vamos mais elevados. Mas agora, neste momento, não. Outra questão. Senhor, Sim. Carlos. Então, é assim, deixa eu perceber. Os grandes vultos da, da nossa história, do nosso planeta, Einstein e essa rapaziada, tanto serão irmãos em de outros planetas. Provavelmente com dois metros de altura, assim não que de já que feito. A ordem de encarnarem nos embriões humanos, são seres humanos, vêm-nos ajudar aqui a empurrar o momento a partir. Será isso? É, não tenho a certeza. Vou, vou traduzir em espanhol. A pergunta é que... É, é, lo tiene claro que los espíritus de otros planetas más elevados serán personas distinguidas, personas eh, buenas, y he dado un ejemplo, Einstein, ¿vale? Y, y, y la pregunta es, ellos serán humanos, o por lo menos espiritualmente humanos, y esa essa transmigração serão espíritos que vêm a encarnar em nossa raça, nossa natureza física humana? Bem, duas coisas. Primeiro, os espíritos no universo en todos los planetas están clasificados, catalogados por su nivel moral Somente como ha dicho mi compañero durante la los espíritus que aquí pueden, pueden reencarnar son espíritus más elevados que nosotros porque ven a ayudar los espíritus malos son transferidos trasladados ahora solamente pueden reencarnar espíritus superiores ¿Okay? cuando falo de superiores no falo de espíritus perfectos falo de espíritus del mundo de regeneración ¿eh? o falo de espíritus con un nivel mucho superior a nosotros a Morales. Morales. Morales para ellos no hay problema. Porque la codificación, Alan Kardec explica claramente que cuando un espíritu transmira de un mundo u otro, él toma de la, del fluido cósmico universal de ese mundo ¿eh? las características para conformar su fe espíritu. ¿Eh? ¿O oh, no es? É. Es. Es. Bien. Entonces, bajo ese supuesto, eh, bajo este supuesto, todos los espíritus que ven aquí ahora en este, en este momento de transición contan con una planificación perfecta dirigida por el gobernador del mundo -terra, que es Espíritu todos, todos, con materia, encarnados que están ayudando. Otros sin materia que reencarnan, están reencarnando. Otros ayudando a espíritus en la movilización de energías, de fenómenos, atingiendo todas las cosas que van a suceder o que pueden suceder bajo libre vidrio de, de los humanos en el planeta Tierra. ¿Eh? Entonces, todo está perfectamente planificado. No hay contradicción. No ha lugar a una distorsión. No es posible. ¿Por qué? Porque el, el momento de la transición es un momento tan importante que Jesús definir como o fim dos tempos. A seleção entre maus e bom Uma única, uma única vez, uma única vez, sucede isso em cada planeta, em cada eh, mundo do universo. Uma única vez. O passo do mundo de expiação e prova a mundo da regeneração. Es tan importante, es tan eh, decisivo, es tan eh, para nosotros, los espíritas, tan necesario, tan preciso conocer el, la transformación, cómo se puede conducir, cómo el espiritismo, el espiritismo nos ayuda a prepararnos para ese momento. Todo eso es tan importante que precisamos tomar conciencia de no sé si está más o menos okay. Okay, sí, si me permite una idea que quería añadir que quizás no por el tema del, del idioma un, un detalle solo las funciones que realizan estos hermanos que vienen de otros mundos una fundamental es que no pueden permitir que el planeta desaparezca o se destruya siempre oímos de los problemas de, la, de las bombas atómicas de los problemas de, de la civilización del, de, del calentamiento global que parece que, como que el mundo se pues, pueda extinguir o el miedo a, a que esto desaparezca en ese final de los tiempos total ese final del fin del mundo ese fin del mundo es por ley espiritual es totalmente imposible y aun en el caso que en base a nuestro libre albedrío pudiéramos enfrentarnos y provocar situaciones límite situaciones límites, ahí están ellos con materia física, vigilantes a las órdenes del Maestro Jesús para impedir que el planeta se pudiera destruir. Tenemos todos libre albedrío, pero tenemos un libre albedrío limitado. No podemos hacer lo que, lo que queramos de cualquier manera. Podemos hacernos mucho daño, podemos hacer mucho daño al planeta, pero todo tiene un límite y esos límites los marca Dios y a través de sus leyes, sin transgredir las leyes, ellos están para que se cumplan. Era simplemente ese detalle. planeta sí. Sí. Em português, ele perguntou se o nosso planeta está evoluindo, eh, por que a guerra na Síria? Em castelhano, está muito bem, pessoal. vale. Perfeito castelhano, mas aqui mais cerca. Se a guerra está evolucionando hoje, porque que ocorre a guerra na em Síria? Como se explica? La, la guerra en Siria como todas las guerras a <risa> lo la humanidad la historia de la humanidad es la historia de la guerra no hay un tiempo en toda la evolución de la humanidad es que no guerra. ¿por qué? porque somos imperfectos tenemos egoísmo tenemos orgullo tenemos odio, tenemos envidia tenemos penos, tenemos rencor. Eso lleva a violencia física, psíquica, moral, social, espiritual. Mientras un hombre no comprometa su esfuerzo personal por autodescubrimiento, por conocerse a sí mismo y trabajar en sus defectos morales, la humanidad estará en guerra. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? Sucede que todo el planeta es una escuela de aprendizaje. Todo el planeta es la oportunidad de para millones de espíritus de progresar. De rescatar deudas del pasado. Mas, Olímpico Albedrío tiene un límite. El límite es para un hombre y el límite es para el planeta. Como decía Gitarra en la primera slide que yo proyecté, la evolución de las almas en paralela a la evolución de mundos. Cuando llega el tiempo, un tiempo el planeta tiene que pasar transferir del mundo desgazado este al mundo de regeneración. y ese es el momento en que ahora estamos alguien puede preguntar ¿y por qué ahora? ¿y por qué a mí? ¿por qué es ahora? antes años atrás siglos, sí, Alguien podía preguntar ¿por qué ahora? Porque a mí? Entonces no era. Y dentro del tiempo alguien podría decir, más adelante, más adelante podría ser, tampoco es ahora. Están las señales que marcan perfectamente que estamos en un momento de transición. Señales de cambio generacional, de una alineación mental global a nivel planetario, enfermedades mentales, perturbaciones eh, sociales, guerras, un, una cantidad de problemas como nunca antes hubo no planeta Terra. no solo guerra, muchas cosas más. A peor de todas, esta, el interior del ser humano. No somos capaces de transmutar, cambiar nuestra <coughs> condición primitiva e infeliz por una condición de mayor elevación. El espiritismo es la clave. La doctrina de Kardec ofrece las herramientas para que nosotros podamos encontrar un camino recto. Camino recto a nuestro progreso moral. Como diz Campbell, o espiritista se reconhecerá por sua transformação moral e por esse esforço que faz em superar suas malas inclinações. Este é o caminho. Tudo o que se parte de aí é perder o tempo. es abordado por otra gente eh, de expositores que es la existencia la de seres de otros planetas ¿a qué atribuís eso? los expositores no hablan muy frecuentemente pues que todos sabemos que estamos en la transición planetaria y que es, ¿a qué consideráis eso? todos sabemos que tenemos que hacer nuestra revolución moral eso se será primero pero estamos confrontados con la transición planetaria eh, ¿Consideráis que es falta de seguridad doctrinaria? Eh, Las personas no tienen coraje de hablar de esto, pues que están ahí comunicándose hasta, hasta la realidad. Eh, ¿Qué tenéis a decir? Muchas gracias. Y para bien. Vamos a ver, voy a tratar de explicar que un poco es pues, un tema Un poquito complejo. Un un Vamos a ver. Eh, nosotros en el año 1981 se celebró el primer congreso espírita nacional en España. Era el primer congreso después de pasar un largo periodo de 40 años de dictadura en la cual el espiritismo, parte del espiritismo había estado prohibido y oculto. En ese año 1981 se realizó un congreso nacional de reconciliación, de reunión. Y uno de los grupos que participó en aquella época, yo no estaba todavía, mi compañero Antonio sí que estuvo y dio una ponencia en aquella ocasión, junto con otros compañeros, el grupo espírita de Villena sí que impartió varias conferencias. Y hubo una, o no sé si fueron dos, no recuerdo ahora de, de cabeza, que hablaron, habló de dos, de dos temas fundamentales, la transición planetaria y del de tema extraterrestre. Entonces, del tema transición planetaria nadie hablaba entonces. Cuando hablabas con espíritas y, y, y hablabas sobre ese tema, te decía que sí, que Alan Kardec hablaba de la transición, pero bueno, eso era una cosa, una cosa que, bueno, que se morirían los malos y reencarnarían los buenos y sería una transición. Pero nosotros no, nosotros teníamos informaciones, teníamos convicciones, habíamos estudiado y analizado de que, que esa transición planetaria era algo mucho más grave, mucho más importante. Y que, y que se estaba viviendo ya era una, una transición que se estaba cocinando, por decirlo así en el mundo espiritual y que materialmente se iba a ver pues te, eh, ¿qué ocurrió después? pues que determinadas obras psicográficas, de, personas, de medios importantes a nivel internacional empezaron a hablar del tema y digamos que un poco el tema se, se expandió quizás eh, alguien tenía que empezar y seguramente como en ese tema como en otros muchos temas eh, el tiempo al final es la que da y quita las razones, ¿no? es la que si un tema es verdadero, y si pues, se consolida y se extiende. Con el tema extraterrestre ocurre exactamente lo mismo. Eh, es curioso que entonces, como te decía, en el año euros no se hablaba, pero hoy día, a veces ves los programas de los congresos espíritas en todo el mundo y raro es que no hable de la transición planetaria, planetaria ahora ya todo el mundo habla de la transición planetaria se ha perdido el miedo, se ha perdido los prejuicios no sé cómo se si en portugués, pero los prejuicios los sí, los preconceitos o sea, y entonces ya la gente ya no tiene miedo ya no el ridículo, a, a quedar mal ya todo el mundo habla y por qué no yo Con pues el tema extraterrestre ocurre exactamente lo mismo ¿Qué ocurre? Que es un tema que todavía está, no está suficientemente maduro. Yo estoy convencido que van a ocurrir cosas que eso todavía van a reforzar más la idea de que el tema extraterrestre es, es un tema muy, muy, muy importante. Pero eso es algo que los acontecimientos van a, ayudar, van a ayudar. Ahora hay que tener la personalidad y la convicción de, al margen de la fantasía, al margen de la imaginación, tener claro que ellos están ahí, y que vienen a apoyar y a ayudar. Y nosotros tenemos de tener esa valentía, ese coraje de hablar, de falar sobre ese tema con toda la naturalidad del mundo. ¿Por qué? Porque es uno de los peones, uno de los pilares de los muchos otros que tenemos ya dentro del campo espiritual. Y forma parte de ese gran consuelo. Hay que recordar una frase del Evangelio, una frase del Evangelio que dice: que en los postreros tiempos, en los posteros tiempos veréis señales en los cielos ¿de qué clase de señales en los cielos se estaba refiriendo? Estamos hablando de una obra escrita hace casi dos mil años precisamente de lo que estamos viviendo actualmente hay que tener valentía y hay que tener coraje para hablar porque es que está todo en la codificación simplemente hay que engarzar, hay que unir el conocimiento que nos tan poderoso, que nos ofrece la doctrina espírita con los acontecimientos que estamos viviendo, analizamos una cosa y otra entonces vamos sacando conclusiones y esta es una de esas conclusiones no sé si más o menos he contestado muchas gracias entonces tengo una pregunta uh, entonces yo quiero saber si es bien, verdad bien. Okay. Uh, entonces yo quiero saber si es verdad que hay un, un grupo de, una confederación Uh, de extraterrestres, que protege uh, não só o nosso planeta, mas os planetas que estão uh, em desenvolvimento. Protege de, de, de ataques de, de outras uh, civilizações mais avançadas tecnologicamente, mas como ataques os outros, que são menos uh, evoluídos mundialmente. Isso E se existe, uh, tenho ouvido algumas palestras de, de outros espíritas, dices y proban que sí, me gustaría saber vuestra opinión y hablás un poco sobre las nociones. Gracias. La pregunta es si tenéis conocimiento de haya algún grupo como si fuera un exército que proteja a los planetas o los mundos inferiores de, de ataques de amenazas de otros mundos o si sea, hay alguien que protege y por, al final pretende también saber si podréis comentar un poco sobre el tema de abducción ¿Sí? muy interesante vamos a ver Primer punto. Eh, efectivamente mi compañero explicó, y eh, yo también creo que expliqué, que los eh, hermanos que vienen de otros mundos aquí y tienen una capacidad tecnológica superior, es eh, porque son más evoluidos que nosotros. Son más evoluidos moralmente y por tanto no pueden venir a atacar esos mismos. Firmados que ven que, de otra de otra dimensión ¿eh? son precisamente los que protegen de a la a tierra de nosotros mismos de ese ataque atómico nuclear que en nuestra irresponsabilidad podíamos hacer y que podía destruir el planeta o sea, en todo eh, o no universo a mundos, a mundos que son más inferiores que la tierra, mas no tienen capacidad tecnológica para viajar y atacar la ley o prohíbe. La ley no permite que un nivel moral bajo que no haya superado un proceso de mundo de expiación y un mundo de regeneración, no permite a esa humanidad llegar hasta otra. Es ley como un espíritu, inferior do astral inferior, no puede, aunque, aunque quiera, llegar y hacer daño a un espíritu que está evoluido en otro plano superior. Es ley, es ley moral, es ley universal, ¿no? ley de Dios. ¿Está claro? ¿no? Porque, primera pregunta, contestada. Segunda pregunta, muy, muy, muy interesante. Él falou de qué ocurre con las adopciones vosotros es, saben que las son esas cosas, cosas que hablan de que son eh, capturados por naves por la a otro sitio Bien. estudos realizados al respecto certificaron una cosa importantísima el 95% de personas que diz haver sofrido uma adução tem mediunidade. Que significa isso? Podem ser engañados. Que significa isso? Que esse 95% son personas que no conocen el que no saben la que no han oído hablar nunca, nunca nadie, nadie ou hablar de lo que la doctrina espírita explica. Es muy fácil para los espíritus de baixa condición, muy fácil mentalmente, Engañar, despiar, manipular a gente, a personas que tienen una facultad incipiente, que está desenvolvida, se está desenvolviendo, ¿eh? y en el mismo para él es presentar como que son seres de los mundos que se presentan con caras espaciales y engañan ahí. Igualmente que a un, un vidente, un espíritu de baja condición, puede revestirse en su fluido espiritual, dar un y engañar al vidente. O no, o no explica eso o espiritismo. O explica o no explica. Hoy, como algunas obras de literatura mediúnica explican, aparte eh, o ejército negativo o astral inferior está procurando atacar a todos aquellos que son trabajadores en la obra del Maestro Jesús ellos esos hermanos que colaboran con los espíritus a la orden del Maestro Jesús y que vienen de, otras, de otros mundos hacen trabajo extraordinario, de apoyo, de ayuda. Y esa parte negativa lo sabe. Y quiere desprestigiar, quiere hundir, quiere entorpecer, quiere manipular, quiere, quiere disminuir, quiere, como ocurre con el espiritismo, o el espiritismo está siendo atacado por todos lados, por la parte negativa es o no es así lo mismo ocurre con aquellos que son en estos momentos de transición una importante ayuda para la evolución de la transición planetaria, entonces las adquisiciones son producidas casi totalmente por esta circunstancia que yo estoy hablando ¿Eh? ¿está claro? ¿está ok? Obrigado. Mais? Mais uma questão? Vejam lá. agora, mas posso. gostaria de pôr então, tónica dos outros 5%. Os outros 5% não dizem não foram os que respeitam aquilo. E já agora? e já agora também gostaria de pôr a questão que tenho ouvido dizer, já que está a falar na parte de extraterrestres que as eh, superpotências algumas superpotências têm extraterrestres a ajudar a fazer essas armas de, de, de destruição em massa eventualmente ou, ou aviões superpotentes etc e tal. pelo que acaba de explicar, se eu não percebi mal acaba de perceber que isso será uma fantasia, eu gostaria de ouvir a sua, a sua opinião Primeira pergunta los 5% que, que pueden que nos has referido 95% puede que sean algo de obsesión o algo, una interferencia Pero, y los otros 5% que piensas, primera pregunta otra pregunta es que parece que en algunos medios se dice que hay fuerzas Extraterrestres ayudando a potencias nacionales, políticas en nuestro planeta. Con cuerpo, con Exactamente. A, a desarrollar armas, metazas, ¿vale? Eh, ¿Se confirma? ¿Cuál es vuestra opinión? No, no, sí, no. Sí, no, no. Bueno, la primera parte se la dejo a los pensos, y... Eh, eh, vamos a ver, las, eh, las potencias no tienen ningún tipo de, de contacto con otro tipo de civilizaciones a ese respecto, porque ellos vienen a la paz, no vienen para la guerra. Pues, pero, sin embargo, muchas veces, precisamente por esa desinformación, pues se generan hipótesis. De que, de que si vienen otros planetas a destruirnos de que si los gobiernos de algunos países como los lo que hablan de, de, de, de Estados Unidos y que hay allí que capturaron un cuerpo eh, y no tienen aquí en observación y tal, todo eso es absolutamente falso ¿falso por qué? Pues porque unas civilizaciones que nos llevan tantos miles de años de adelanto, no pueden cometer esa clase de torpezas, de errores lo que ocurre es que, bueno eso quizás desde el punto de vista militar y estratégico puede venir bien que la gente se recree en eso, ¿por qué? porque muchas veces también entre las potencias existe una, una, una, una, un espionaje y un contra una, una desinformación y, y hay planes secretos en los cuales desarrollan armamento y claro, ellos sienten miedo eso es una de las hipótesis y pueden haber otras muchas más tienen un miedo horroroso de que interpreten que lo que han visto es un ovni y lo lancen a la luz pública y que luego sea un arma secreta del, del, del país, del otro país enemigo, con lo cual creen en el ridículo y en evidencia, como dando a entender, de que ellos tienen una tecnología que nosotros desconocemos porque hacen unas de debilidades cosas. Ellos pruebas tienen, pruebas tienen en el sentido de que de una forma más o menos útil han eh, las fuerzas aéreas de todos los, de todos los eh, países ...han observado, eh, OVNIs... ...nos ha visto con claridad... ...una tecnología, como comentaba mi compañera... ...mi compañero, fuera del alcance... ...de nuestras posibilidades... ...muy lejos de nuestro alcance... ...por lo tanto, es algo que... ...desde luego es totalmente inadmisible... ...y no sería posible que ellos vinieran a... a ...hacer ningún tipo de daño... ...ellos hacen una demostración... ...en la cual... ...sin decir nada, sin comentar nada... ...con su tecnología se colocan al lado de un caza el más avanzado, se ponen arriba, adelante, pum, y desaparecen, y eso, con ese mensaje, si uno es un poco observador, uno se da cuenta que dice, yo si quisiera, podría destruirte, te podría hacer muchas cosas, sin embargo, yo no te hago nada. Te estoy demostrando que yo tengo una capacidad muy superior a la tuya, pero con, este, con estos movimientos que yo estoy haciendo, es para demostrarte que tenemos una mayor capacidad y para que vosotros penséis de que no sois los amos del universo, no sois los amos del mundo y de todo lo que nos rodea. Es un poco la... Y respecto a lo otro del 5%, bueno, eh, puede ser cualquier cosa. A veces eh, puede tener una explicación física, a veces lo que eh, parece que es una abducción a lo mejor ha sido otra, otra situación, o puede ser incluso un fraude, porque hay personas que les gusta llamar la atención, y, pero que bajo ningún concepto, bajo ningún concepto, no sé si mi compañero va a querer añadir, añadir, añadir alguna cosa más, pueden ser fuerzas del mundo espiritual para perjudicar. Para, para y lo cual demuestra que eh, cuando una, lanzar simplemente una idea, cuando ellos tienen tanto interés en desprestigiar el tema ¿por qué razones? Precisamente por lo que comentaba mi compañero, para que la gente eh, de, de, de la idea central de lo que el espiritismo nos aclara un poco, como hemos estado viendo a lo largo de la noche, que nos vayamos hacia teorías, a una incertidumbre, aún no saber muy bien qué es. Y eso, esa confusión, esa confusión que ellos buscan es lo que pretenden. Pero nosotros, toda esa desinformación que vamos recibiendo, debemos que ser analíticos y decir no, no es posible. Porque ellos nunca, si ellos hubieran querido invadirnos otra idea, lo podrían haber hecho hace miles de años. Porque ellos hay registros e informaciones que demuestran que ellos están visitando desde hace miles de años. Hace dos mil años o cuatro mil años lo hubiera tenido más fácil que ahora, porque qué tendría que esperar ahora mismo? Las leyes de Dios jamás se contradicen. No sé si quieres añadir alguna cosa más. Bueno, es sobre el 5% que estamos hablando. Haciendo eh, la palabra nunca no cabe en el vocabulario, porque toda regla tiene su esencia ejemplos en las escrituras, en los evangelios, de profetas como Elías y otros, que son arrebatados en un cargo de fuego y los llevan a otros planes de vida. Entonces, como ha comentado mi compañero, en ese 5% de que estamos hablando pueden haber personas perturbadas, personas con alienación mental, patologías de, de diversas condición Canción, y personas que tienen eh, alucinaciones de pues, costumbre, que están enfermas mentalmente y creen que son abducidas, es posible, ¿por qué no? Es posible, posible que haya personas que en ese 5%, pero eh, también sería conveniente afirmar, en honor a la verdad, eh, que no podemos descartar que alguna persona a lo largo de la historia haya sido llevada, levada por estas entidades a otro sitio con cuerpo, con cuerpo físico no podemos descartarlo no podemos descartarlo aún así debería cumplir dos premisas primera que Eva diera su consentimiento ¿Por okay. qué? Porque estamos hablando de espíritus superiores a nosotros, con un nivel moral superior al nuestro. E y él actúan actúa como actúan los espíritus superiores. Los espíritus superiores nunca, nunca quieran el libre albedrío. Es como hacen los espíritus inferiores. Un espíritu superior siempre respeta el libre albedrío. Ley sagrada de Dios para con el espíritu humano. Libre albedrío. Entonces, esa es una cosa. Y en segundo lugar, tendría que ser con consentimiento a la persona. Y en segundo lugar, que fuera realmente algo necesario, algo preciso. Pues, por ejemplo, el ejemplo que he puesto de Elías, o de otras, eh, de Ezequiel también, eh, y otros que también, otros, eh, otros a lo de la historia, que han sido arrebatados a los cielos, Mahoma también tiene que fue arrebatado a los cielos, la madre de Jesús también fue arrebatada a los cielos, podemos pensar que pudo ser así o no pudo ser así pero nunca podemos decir nunca siempre puede haber una excepción porque el eh, eh, problema es que creemos nos, eh, que lo, sabemos todo somos crianzas ¿no? estamos comenzando a evoluir somos crianzas Precisamos de que nos vayan encaminando. Por eso tenemos el espiritismo aquí, la, para que nos oriente, para que nos diga cuál es el, el camino que hay que procurar, seguir. Entonces, eso es así. ¿Eh? Ese 5% puede haber una excepción, pero siempre sería con un fin positivo y con el consentimiento de la persona que es llevada. Ok? Então, segundo eu entendi, uma das mensagens com grande importância que foi aqui trazida hoje, e se estou correto é que nesta situação de transição e da importância de hoje e não amanhã é que se nós podemos correr o risco de na próxima reencarnação pela nossa profissão, pelos malos que fizemos não voltar a reencarnar aqui na Terra e correr o risco de ir a reencarnar em mundos inferiores e correr o risco de ver familiares, amigos, conhecidos a reencarnar na Terra em nós mãos. Uh, e se é a importância da mensagem que foi trazida hoje, para que nós todos possamos sempre aqui uh, com a ideia de começar hoje e não amanhã. Se é essa a importância de uma das mensagens que foi trazida e se há esse risco, ou se há um risco então de, a nossa imperfeição uh, fazer com que essa regeneração não aconteça. Pregunta. Se basa en algo que él ha leído de vuestra ponencia. Es el llamamiento al ahora, hacerlo ahora, centrarse en ahora, no posponer, trabajar para el futuro. Y, y si hizo porque si uno no sigue este llamamiento, será y hay el riesgo de reencarnar en mundos inferiores a este donde se encuentra porque no acudió al llamamiento de trabajar ahora más o menos sí. voy a tratar de contestar una pregunta muy muy interesante el espiritismo no nos salva no hay ninguna religión, no hay ninguna filosofía que nos salve. Solo nos puede salvar el espiritismo si de aquí arriba lo bajamos hasta aquí. ¿no? Si se queda aquí, no sirve para nada, ¿eh? porque hay el mundo, como dice Divaldo, como le decía Joana de Ángel, el mundo está saturado de teóricos, teóricos del espiritismo. Y, como la misma mentora le comunica a Divaldo, ha llegado la hora del testimonio. No sé si se, se, se entiende testimonio que significa que aquello que estamos aprendiendo del evangelio del estudio sistematical y tal, tenemos que llevarlo a la práctica no es posible que hablemos del amor hablemos de la comprensión hablemos del evangelio que vayamos a los trabajos muy únicos a esclarecer a los hermanos a hablarles del perdón a los obsesores a hablarles del amor de la, de la reconciliación y sin embargo entre nosotros que nos llevemos mal y que uno... ...se divida, se vaya a otro lado porque no nos entendemos... ...no es, es, no, no es lógico, no es lógico, no es absurdo... ...por lo tanto, es un, estamos viviendo una época en la cual... ...corremos ese riesgo, corremos ese riesgo de caer en esa ¿cuál? situación... ...porque sí, estamos hablando de la transición planetaria a nivel global... ...pero en qué punto estoy yo de esa transición planetaria... ...según como yo esté ahora mismo, a lo mejor me falta tiempo... ...¿tiempo por qué?... Porque todavía el orgullo, la vanidad, el egoísmo, el personalismo, no sé, todavía los tengo muy a flor de piel. Y vamos a suponer, vamos a hablar de hipótesis, vamos a suponer que quedan 10 años, 10 años para un cambio radical. A lo mejor yo con 10 años no tengo bastante. A lo mejor 10 años para mí no es suficiente. ¿Por qué? Porque tengo una cantidad de problemas acumulados durante, durante las distintas existencias que si no me pongo a trabajar ya no me va a dar tiempo, no voy a llegar a tiempo. Por lo tanto, es muy importante el hoy. ¿Por qué? Porque quizás mañana ya sea tarde. Quizás mañana ya sea tarde. Necesitamos a partir de ahora y ahora, desde ya, trabajar interiormente porque está en juego nuestro futuro. El futuro de la planificación de un ciclo de existencias en las cuales podemos continuar aquí, dar un salto extraordinario en nuestra evolución o quedarnos estancados en un mundo inferior el espiritismo no es ningún billete de acceso nos lo tenemos que ganar bajando al espiritismo teórico aquí, y trabajarlo diariamente, muchas gracias por la pregunta